Oh, hola, hola, buenas tardes. estás aquí? Somar comentando un día a la taberna y hoy volvemos a Total War Troya, mitos. Nos vamos a defender en la zona noroeste, ¿sí? Contra Alcimedonte, este es donde lo dejamos en el final del capítulo anterior, que bueno, lo dicho. Son tu infantería ligera, esto en un principio deberíamos reventarlo nosotros fácilmente, pero lo que me va a preocupar va a ser esta de escaramuzadores pesados. Tiene una armadura muy tocha, 70 nuestros... ¡Uh! Ah, pues no tanta, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, bueno. Vale, ok. Nada, no, pues a partir de ahí veremos. Mm, un poquito de miedo porque la resolución pinta más hacia su lado, pero confiamos. Su héroe no es tan bueno como el nuestro. Veremos. A ver cómo se decanta la batalla. Vamos a tener... Que tener mucho cuidado por estos escaramuzadores. Bueno, esos lanceros, al fin y al cabo, no tienen defensa. Pero el problema es la carga, ¿no? Tiene una carga potente. Esta gente, pues, también puede meter bastante caña. Veremos. Nosotros, básicamente, tenemos un grupo grande de, de choque. Un grupo grande de línea. Y los escaramuzadores, estos nos tienen que hacer, bueno... Muy, muy, muy, muy buen trabajo frenando el resto... De. De batallones. Es eso. Vamos a tratar de reventar a este y el, el resto de lanceros. Veremos cómo lo gestionamos. Vale. Vale, dije. Eso es. Uh. Dios, que desnivel es este. Vale, no, yo voy a salir aquí arriba. Grupo 1 aquí. De hecho, vamos a meter a esta gente en el grupo 2. Eso es. Bien anchos. Vale, esto va a ser otro grupo. El 3. Fijos si puede ser. Vale, y vosotros aquí detrás. Bien pegaditos, pero a quien sea que pillemos lo reventamos. Maravilloso. Eh, vale, grupo 2 lo traemos para acá. Eso es. Y ahora lo meteremos por aquí. Haremos que vayan por aquí, por detrás en el bosque, vale, esto, vamos a moverlo todo aquí, perfecto, aquí al bosque Y ahora vemos por dónde vienen ellos Vale, de momento no me vemos nada y eso está bien Yo me estoy enseñando demasiado aquí Podemos continuar avanzando. Vamos a empezar... Vamos a esperar un poquito. <coughs> vale. Miedo me da que vengan por aquí. Es que es eso. A saber dónde se han posicionado ellos. Vamos a tener que ir a buscarlos. Otra cosa no tenemos. Ojo, ya se ven. Vale, perfecto. Ok, rotamos. Que si no me equivoco era así. No. Así. Tampoco. Vale, espérate. Vamos a colocarnos poco a poco. Uh. Vale, vamos a ir acercándonos. 4 aquí Al grupo 4 vamos a quitar el monstruo. Vale Ahí vamos a tener a lo mejor un poco de problemitas Nada, nada, nada, que va perfecto Buena carga y limpiando rápido Me gusta Vale, eso es, eso es, vamos metiendo daño. Vale guerreros han detectado enemigos ¿Vale? ocultos. Nada, pues vamos a limpiar esto y vamos a mandar la gente ya hacia ellos. Vale, grupo 4 todos aquí a muerte. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Oh! Se está curando, está feo, eh. Venga, hijo mío, dime que puedes activar la resistencia dentro de poco. Vale, muy bien. Venga, sus centauros. ¿eh? ¡Ah, esa aristía, hombre! Tus guerreros ¡No, no, no, en no, no, no, no, aquí, no, aquí para aquí no, no, no, no, no, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. No márchate, márchate, márchate, márchate, márchate, márchate, márchate, márchate. Vale, grupo 4, ¿a quién le estamos pegando? Aquí podemos ser. Vale, sí, sí puede ser, perfecto. Vale, me lo llevo para allá. ¿Dónde está mi otro grupo de centauros? Vale, hemos colapsado aquí. Ah, bueno, pues ni no tan mal. Venga, nos podemos cargar el héroe, sí. Vale, vale, vale, bien, bien, bien, bien ¡Bravo! Ahora, grupo 4 aquí Venga vosotros aquí, cargad, eso es Vale, grupo 4, eso es, eso es, muy bien Vale, vamos a ir sacando buenas cargas Vale Venga, a ver si podemos al menos activar la aristía O ser capaces de activar la aristía con el héroe Para poder curar un poquito Espero que no se lleve daños colaterales Hombre, en verdad no debería recibir mucho daño Por estos, vale, perfecto Vale, vamos a ir movilizándonos Vale, ok, bueno, lo he esperado tampoco Vale, buscos aquí vosotros aquí también Vamos a traernos Vale, a estos también Vale, vale, ok, esto está bien Vale Ok, perfecto, ni no tan mal Vale, vamos a pasar aquí en este lado Bien, maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso Vale, no, no, no Vosotros acabar de acosar aquí Vale, sí, nos limpiamos esa unidad esto, esto, esto no puede salir vivo de aquí, ¿eh? Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Le queda mucho para llegar al margen Bueno ¿Llegamos? Sí, yo creo que sí algo podemos hacer. Oh, esta gente está súper dura, eh. Aguanta un montón. ¡Bravo! Venga, nos hemos cargado eso. ¡Uf! Vale, a ver, vemos a ver si llegan o no. Bueno, llegarán, pero no harán muchos daños. Ah, bueno, pues sí que han muerto gente, eh. Sí que han, sí que han matado. Venga, y insistir, esos centauros. Acabamos de limpiar este batallón y cerramos ya la batalla. Nada, listo. Queda un hombrecillo, dos. Venga por él. Venga por él. ¡Bravo! Vale. Bien, bien, bien, bien, le hemos dado la vuelta, eh A pesar de que se supone que iba totalmente al revés Es que hemos perdido, si os fijáis, hemos perdido unos cuantos centauros Y nada, gente de línea de choque, está muy bien, 82 pérdidas, eh Y ellos 421 es un montón, toma ahí para tu casa, luego te lo piensas Vale, reabastecer un 20% Uf, perfecto, perfecto, es que ni me lo pienso ni me lo pienso, nos da la vida Ese, ese 20% extra Ya bueno, él se ha marchado su casa No vamos a poder asediar, pero bueno Bueno, en verdad sí, ¿eh? Podemos ir y pedir el apoyo Y con, con el apoyo ya entramos a piñón Yus, y este Ah, vale Digo, no sé qué me está enseñando Vale. Ojo, nivel de culto perdido. Ares Vale, casopeos. Ritual de perdición éxito. Anfimaco, Vale. Fracaso de la desorientación. Vale, perfecto. Oh. Vale. Ares Buen hombre, necesitamos de tus favores. Vale. Ok. Nivel de culto ganado. Ahora volvemos a poner, tener esto listo, pero claro. Vale. Flechero. Madera. Vale, vale, vale. Ok. La cosa es... Ahora podemos asediar aquí. Vale, este es el ejército que nos hemos reventado ahora. Murmullos de sedición. Éxito maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Capacidad de movimiento, reposición de bajas. Todas las acciones de espionaje. ¿Qué incluye espionaje? Batidor, planes arruinados. Envenenar pozo. Uf, vale. Pues vamos a meternos aquí. Sí, sin duda. Vale. Ahora, además, podemos hacer diplomacia vale, vamos a hablar con Argos y les vamos a decir, oye eh, estáis en guerra, no hay coordinación bélica aquí no existe la coordinación bélica no existe, qué fuerte, vale, eh, sí, cerramos la negociación, vamos a sediar nosotros aquí ¿Podemos atacar? ¿Esto qué tal está? Eh, malamente Vale, vamos a quedarnos aquí simplemente Y vamos a ponernos en emboscada Vale, ok Me parece correcto Ahora bien Con Agamenón ¿Podemos luchar contra París? No podemos hacer este movimiento. Vale, vamos a Tebas. Exaltación. Vale, 20 favor de Ares, perfecto. Me gusta. Eh, es que asomarnos a Egina... Eso. Puede ser muy doloroso, ¿eh? Pero muy, muy, muy, muy doloroso. Vale, vamos a acercarnos aquí a Corinto. Le vamos a dar tropas a Gamenón. Vale, me, me parece bien, me gusta, me gusta esta estrategia. Vale. Uno, dos, de hecho las más más, Vale, y vamos a darle todo este grupo Vale, perfecto Claro, y no, no puedo Movilizarme ahora con ninguna de las dos eh, Euridonte Vale, nos Quedamos en misiones. Y ahora estando en esta esto No puedo hacer reclutamiento Vale Podemos reclutar más no Uh Guerreras de Artemisa Son nuevas, ¿eh? Artemisa para pero Pero su si tiene una plegaria a Artemisa Y lo respeta a la diosa Vale Bueno Puede ser De De De planificación futura esa unidad Vale Por lo demás Creo que nos vamos a quedar tal que así Desde el sur No viene nadie a molestarnos no Uf, Aquí viene otro ejército de París Bueno Podemos molestar por ahí Vale, me gusta Es que este es el que me preocupa Este ejército de París me preocupa muchísimo Vamos a... No Y sobre este Es que no es posible por alguna razón que desconozco y me mosquea mucho. Es rollo. Ah, pues hasta que no esté Hasta que no entierra no va a poder ser, eh. Y es como, bueno, vale. Supongo que esto está bien. Eh, vale, pues nada, no, vamos a subir aquí. Vale, pues ya está. Vale, ¿qué cosa nos queda? Eres guarnicionado sin mover Agamenón. Eh, vale, estamos bien, guarnicionados. Siguiente Ok A ver cómo se moviliza todo Hostia Héctor Argos Vale Ahí se han quedado la ciudad Uff Ajax Quiero Es pues mucho oro Contra oferta Te voy a poner el troque único Vale Si me quieres dar 5000 te puedo dar 100 de oro. 167 de oro. Aquí está la coordinación bélica. Aguanta. Claro, ya llegamos tarde. Sí, efectivamente. Oh no, podemos ir a Jonia nosotros. Vale. No, vamos a declinar. Vale, vamos a movernos hacia allá entonces nosotros Vamos a movernos hacia allá nosotros No sé cómo. Uh, París está aquí, eh Uy, aquí un ejército de árdano Feo está eso, vale Atacaremos ahora con. Con Agamenón aquí, este ejército de París Lo reventaremos y luego ya nos movilizaremos Sí, sí, sí, sí, sí. yo creo que me va a parecer lo mejor El problema va a ser después tener que empujar, ¿sabes? O sea, estamos en nuestra casa, los hemos tumbado uh, Vale, la infantería media más barata Uy, va, la ira de Zeus En Corinto, ¿vale? Éxito en la profecía de condenación No podemos mover a esta sacerdotisa Vale Vale, vamos a Pirauro y vamos a reclutar allí para defendernos. Ahora bien, vale, nos humilizamos. La idea es ir hasta aquí. Vale. A ver si podemos. Ok. Ahora, teniendo en cuenta. Eh, esto. Vamos a ir aquí. ¿Vale? Los decretos que vamos a sacar de aquí. Reposición de bajas de todos los ejércitos. Eso está muy bien. Defensa cuerpo. a cuerpo de las unidades de infantería media. Y con eso mejoramos la producción de bronce. Esto está muy bien. Porque estamos yendo. O te, estamos teniendo mucha infantería media. Son siete turnos. <coughs> la otra opción es saltar aquí. Y e ir a buscar ya la pesada. Sin, sin preocuparnos del resto Bueno, yo creo que en la infantería media podemos sacar bastante Así que... Costa reclutamiento de proyectiles Construcción El año de proyectiles No, pero de hasta llegar hasta aquí son muchos turnos Vale, vamos a ir por la mediana Infantería media Y vamos a mejorar por esa zona y ya está Sí Sí, sí, sí, sí Vale, me gusta Además, aparte Vale Vamos a hacer murmullos de edición aquí Y vamos a debilitar Esta ciudad Fracaso Bueno, se intentó subió No, no tiene experiencia Vale Vale Arena de espanto 33%, hay que probar, hay que forzar a que no sean capaces de avanzar, éxito, maravilloso Vale, perfecto, entonces, ahora, vamos a atacar a París Lol, por mal, vale No llegamos, ¿Cómo no vamos a llegar Me muero eh, Vale, vamos a reclutar cositas por aquí Y, y ya está. Y... Vale, vamos a meter un par de básicos lanceros para que puedan cargar. De hecho, vamos a meter tres básicos lanceros. Vale, listo, con esto que tenemos. Edificio dañado. Uh, Corinto. Dios. ¿Podemos repararlo todo? Y el puerto, el puerto no. Vale Ok, pues nada, con esto fin de turno No podemos reparar Corinto porque no hay material Pero bueno, el siguiente turno Vale, Héctor, Argos Uf, Marta tiene mucho que mover Vale, París, ¿qué vas a hacer? Vale, París se marchó Vale, con la salida de París de aquí tenemos varias opciones. Podemos subir hacia el norte, a ver si podemos conquistar Tebas de una maldita vez. Con el ejército de Agamenón me parece potable, eh. me parece potable ese movimiento con Agamenón. Y luego con este pequeño ejército de aquí que estamos formando, reagruparnos y... To uy, uy, uy, uy, uy, va. Itaca, teloboanos, esta gente dónde está en el mapa... Eh, apoyar guerra del bando aliado de 2 a 3. Vale, facción destruida jonia, fracaso. Vale, vale, bueno, les hemos abierto paso. Tiene mucho ejército. No. Vale, vamos a ir corriendo hacia los Beocios con este ejército de aquí nuestro ¿Cómo lo vamos a hacer? Uh, ¿Por algún motivo está esto... ...sin conquistar? Vale, vamos a movilizarnos hacia allá. Hombre, si me puedo quedar esto... ¿Esta gente quiénes son? Esperia. Que no tienen apenas fuerza para luchar contra nosotros. Porque son solo todos asentamientos. Vale. Pero es que expandirme hacia el norte tampoco tiene mucho sentido ahora mismo para nosotros. Vale, bueno. Se revisa. Dios. Vale. Vamos a conquistar Egina. Me da miedo la nariz. Vale, sí, me lo quedo Me lo va a quedar, o sea, voy a entrar y vamos a romper esto Autoresolución Venga, aparcado Maravilloso Perfecto, ninguna baja eh, No vamos a desvalijarlo Vamos a ocuparlo solo To my territory. Vale, perfecto. Vale, nivel, do uh, nivel 12 de Agamenón, eh. A ver qué tenemos por aquí. De sangre, dominio el combate. Esto es reducción de las habilidades. Un carro auxiliar para el héroe no me mola tanto. Vale, vamos a meter este. La veterinaria en es el desgaste. Tienes que hacer sufrido por el defensor un 10% durante el asedio. Entonces, mientras tengamos asedios o mientras estemos realizando asedios, les meteremos mucho más daño a la guarnición. Eso está muy bien. O un 10% más a la larga, queráis que no, se nota. Vale, ¿con este ejército qué vamos a hacer? Nos movilizamos a Corinto. Ya que tenemos este aquí. Vamos, Vale, vamos a parar aquí. A los dárdanos... Aquí con Agamenón nos hemos establecido bien en Egina. Y ahora los próximos... Un 33% es muy poco. Vale, vamos a venir aquí a molestar. Un 58% está bien. Me gusta. Te vas a encla. Eso es. Fracaso. Bueno. Más o menos esperado. Nivel 5. Mm -mm -mm -mm -mm -mm. El favor de los dioses Vale, 10% probabilidad de éxito de rituales Vamos a meterlo aquí Me gusta Además, aquí donde lo vamos a llevar Aquí, ah no, no. aquí hemos dicho que teníamos el 33% ¿Podemos hacer un resultado de exaltación? Vale, en Corinto Aquí creo que es Ares Apolo ¿Por qué no? Vale Poseidón, Zeus Vale, heraldo de desadiento 20% de probabilidad de éxito, profecía de condenación o buenos presagios de sacrificios. Vale, profecía de condenación. Vamos a ir mejorando esto a tope. Y ya está. Con eso la verdad es que tenemos el turno cerrado. Porque no vamos a reclutar ningún nuevo ejército. No hay más tropas tampoco que reclutar. A lo mejor escalanzadores aquí, pero es que continúan añadiendo negativos ciento, 105 los escaramuzadores. Mm. O añadir honderos es otra opción. Pero los honderos es que me ofrecen muchísimo menos. Tiene penetración eficiente, buena contra proyectiles, débil contra armadura. Pues que el cambio que tiene de uno a otro es brutal. Daño por proyectil, el alcance, la munición, lo que cambia, ¿eh? O sea, es, es para planteárselo. Claro, este cuesta bronce para contratarlo, simplemente... No, no tenemos... Vale, ok, se nos va a quedar así. Porque meter milicia para rellenar es estúpido. Vale, edificio dañado. A Corinto, es verdad, es verdad. Vamos a reparar el puerto de Corinto. Me gusta. Y aquí en Egina lo tenemos todo al tope. Vale, maravilloso. Torico, Maratón, Atenas, aquí la verdad tienen buena defensa ellos, eh uf, muchas cosas que cuadrar, vale, vamos a ver Pasamos turno y vemos cómo se queda la situación en general del mapa Nosotros tenemos que conseguir mucho más alimento, mucho más bronce Estamos en ello, ¿no? Estamos en ello Pero uf, va a costar trabajo aún Miedo. Vaya, nos lo han quitado. Vale, pues nada, continuaremos avanzando y vamos a sediar aquí. Y ya está. Uh, los dárdanos acampando, ¿eh? A la de mi casa. Feo está eso. Vale, vale, vale, vale. Bueno, poquito a poco. Es que me quiero quitar de encima los beocios, pero ya. Es un pueblo que no pinta nada. Que. Vale, bien, bien. Y más o menos estamos aguantando el tirón. Y el resto de nuestras facciones aliadas. Uh. Pero hasta en tiempos de paz, las riquezas conseguidas pueden desvanecerse como lluvia en tierra seca. Gasta más de lo que ingresas y podrías perderlo todo. Números básicos, al fin y al cabo. Vale, vale. Vale ¿Cómo, estamos en, ¿Cómo están los movimientos? Se están marchando de aquí, eh Hombre, se han visto sobrepasados bastante fuerte En Steamfa lo que puedo construir Oh Vale, un tercer edificio Vale, lo que me interesa mover es este grupo de aquí Vale, hasta gla a poder ser el atea. ¿Estamos en guerra contra esta gente? ¿Aliado? Uh, ¿Por qué sale así? Qué extraño, ¿no? Me parece súper curioso. Vale. Eh... Sí, para eso esta gente lo que pasa es que tiene muchos ejércitos, ¿eh? Vale, no, nos tenemos que movilizar, está claro que tenemos que ir hacia allá, hacia los negocios vale, vamos a movernos, hasta aquí mismo está bien. Vamos a mover también a la gente. Vale, perfecto. Vale, y nos acercamos a Gila. Ahora bien, con este ejército de aquí, ¿qué vamos a asediar? Mucha, me da mucha rabia Estos ejemplos, tú. ¿Dónde está la sacerdotisa? Esta hay que tirarla aquí Arenga de espanto, 33% Vale, vamos a probar Fracaso, vaya hombre Vale, y nuestra otra sacerdotisa que está por aquí Claro, estos son intocables Porque son... Y no podemos mover a este señor de aquí No podemos mover a este señor de aquí Pero necesitamos Movimiento, guerra Si perdemos a Gina, no ocurre nada malo tampoco Vale Ritual de predicción sobre Atenas Painter en el favor de Afrodita Por alguna razón Vale Vale pues con eso tenemos el turno cerrado, ¿no? ¿Qué nos queda? En Steam Fall. Vale, ¿qué vamos a construir? Recursos de la provincia. Vale. Vale, sí, disminuye velocidad, pero bueno. Ok, ¿qué más cosas? Es que hace de recursos. Eh, sí, me di cuenta. Vamos a estar en negativa bronce, de bronce, Obridimonte. Es que a lo mejor tenemos que ir a luchar aquí. que finalizados con Itaka. Cruello. Vale, espérate. Necesito bronce, hijo. Déjame bronce. Eh, 100 de bronce me puedes dar. Y yo te ofrezco... 300 de madera. Añadir a la oferta. A equilibrar la oferta. Ojo. No, es que el oro... Eh, truque único no me desoro. dame alimento, 2000, uh, bueno, 1500, le puedo tirar, vale, vale, vale, me gusta, y aún así vamos a equilibrar, vale, perfecto, bueno, 10 de oro, 10 de oro, 300 de madera, nosotros estamos bastante positivos en madera, ¿no? Cambio en el próximo turno, Bien, mil positivos por, de madera. Vale, bien, bien, bien. Con esto sacamos... Está muy bien, está muy, muy, muy, muy bien. Con esto sacamos el... El positivo del bronce. Y bueno, aquí aún tenemos margen. Vale, creo que vamos a atacar aquí. Es que no sé si ir a atacar ahí. No me deja ni reclutar tú. Vale, vale, vale. Vamos a mirar el rey de los hombres. No podemos añadir gente. No, es que me subir a nivel 3, es verdad. Vale, ok. Ok, ok. Nos podemos tirar de cara aquí. Vamos a ver qué tal. ¡Uff! Peligroso No, vamos a marcharnos de aquí Vamos a marcharnos de aquí Vamos a Corinto Nos quedamos ahí En nuestra casa Y tranquilamente Vemos a ver cómo gestionamos los próximos turnos Vale, perfecto, pues vamos a pasarlo Y Lo dejaremos por aquí Tal y como se quede al llegar de nuestro próximo turno. Bueno, visto lo visto, poco a poco vamos, vamos cogiendo ritmo, estamos ya ubicándonos un poquito más en el mapa cada vez, cogiendo presencia, moviendo nuestros ejércitos, eliminando facciones que no nos interesan. Y, y eso nos viene muy, muy, muy, muy bien. Ahora, nos estamos defendiendo también de las acometidas de París y de toda esta gente. Los Dardanos a ver cómo se mueven ahora. De hecho, les va a tocar. No sé si van a venir a... Luchar a Corinto. Mira, se ha acercado, ¿eh? Vale, bueno, perfecto. Ok, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Nada, haremos el daño que se pueda y ya está. Si nos vuelven a saltar energina. Y... Pero... Vale, peocios. Ok. Dios, Dios, Dios, cuánto movimiento, tú. Hacéis 13 nosos... Vale, no, ya se ha pasado todo, todo lo tocho... hemos moscador descubierto... Cuidado, eh... Corinto, Micenas... Vale, vale, lo dicho, pues perfecto... Lo vamos a dejar por aquí... Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando la serie... Y lo de siempre, seguimos en Twitter a los dos... Tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción... Que comentamos un poquito de todo... También recordar, seguidnos en Twitch... Que hacemos streaming de vez en cuando... Y por último...